Hola, soy Arbe y bienvenidos a mi canal Esta vez vamos a hacer una vela con mensaje oculto Bien, vamos a empezar con parafina de soja Cera de soja, importante que sea de soja Este tarrito de cristal que también vale de cerámica Esencia de rosas en esta ocasión Recordar que la esencia tiene que ser especial para velas eh, como mecha estos dos palitos vamos a ponerlos juntos porque son son pequeños son estrechos y su soporte también vamos a utilizar estas pinzas para colocar bien las letras y como letras estos abalorios de pulsera con su letrita podéis encontrarlos eh, tanto online como en grandes superficies Encendemos nuestro hornillo, recordar el hornillo con su re recipiente de agua Vamos a, a fundir la cera al baño maría Y esta vez eh, voy a echarlo pues, utilizando un medidor Para calcular más o menos la cera que me va a entrar en el recipiente A ver si como esta ya nos llega Esto lo estoy calculando a ojo eh No, no me he tomado medidas de, de otro tipo Si me sobra No pasa nada Después aún lo voy a volver a utilizar Así más o menos Para la primera parte Yo creo que nos va a llegar Me esperamos Y aquí traemos la cera ya fundida esta cera que tiene de, de especial eh, Se funde muy rápidamente Pero también tarda en enfriarse mucho Le hemos echado un chorrito de, de esencia Removemos bien esta cera Y ahora qué vamos a hacer Ahora vamos a echar una muy pequeña capita de cera eh, Nada eh, 2 milímetros como mucho De alto, no, no más Porque vamos a fijar la mecha A la base A lo que es nuestro recipiente Juntamos las tablillas Le ponemos la, la basecita de metal Así Y ahora lo situamos en el centro De nuestro recipiente de cristal Recuerdo, eh, en este caso es de cristal Pero podéis aprovechar y alguno de cerámica o, o de otro material también os valdría Ahí juntos Esperamos a que enfríe esta cera Recordar, esta parafina tarda un poquito más de lo habitual en enfriar Ahí lo tenemos sujeto Y voy a echar el resto de la parafina no sobre la, la mecha A un ladito, recordar, Porque esta que está caliente aún, Veis que está fundiendo un poquito la, que, la capita que habíamos hecho Pero si lo echamos en el centro Nos va a soltar la base Así no nos suelta la base de la mecha Si echamos todo Ya veis, he, he calculado bastante bien Y dejamos enfriar Aquí la tenéis enfriada No le he tocado para nada Voy a cortar ahora mismo el exceso de mecha De estas tablillas Bien Ponemos a calentar otra vez la, El hornillo El agua Echamos un poquito de parafina para que nos cubra más o menos 5 eh, milímetros de espesor. Más o menos. 5 milímetros, 6. Un, un centímetro de espesor sería demasiado ya. Ya os digo, si, si por ejemplo ahora me pasara con la, con la cera Pues no pasa nada, la, la que me quede al final la volveré a utilizar En otra vela Vamos cogiendo letras, la frase que queráis Podéis dejar aquí el mensaje oculto que, que queráis Y vamos a ver Yo voy a poner mi happy como ejemplo simplemente. Si por ejemplo es San Valentín, pues pondríais eh, podéis poner algo más romántico. Estoy situando aquí arriba, pero no me convence del todo. Las voy a separar, me parece a mí. Sí, aquí abajo. Así se va a ver mucho más bonito el mensaje. Ya sabéis, situáis los avalorios con las letras al, en to, eh, alrededor de la mecha. Pero no pegado a, a la mecha, ¿eh? No peguéis los avalorios a la mecha. Con una cierta separación. Para que la llama no llegue a ellos. Así colocamos poco a poco. Ahora, con la cera ya fundida, vamos a ir vertiendo poquito a poco a un lado de las letras, muy despacito, eh, que, eh para intentar que no se nos muevan los abalorios, una primera capita así... voy a retocar un poquito un par de letras que se promovieron así aprovecho para deciros eh, de, seguiré dejando comentarios en la comunidad haciendo encuestas eh, por favor participar eh, en, en cualquier vídeo si queréis hacerme un comentario alguna consulta recomendarme hacer alguna vela lo que queráis adelante suscribiros si no lo habéis hecho Dejar el like si os gusta el tutorial Y bueno Vamos a seguir creciendo Ahora he echado el resto de la cera Hasta hacer los, eh, los 5 milímetros que, que os decía de grosor ¿Veis? ¿Veis? Ya no se ve las letras, ya no se ven Vamos a cortar el exceso de mecha Así, se deja muy poquita en estas maderitas Ya veis, tenemos una, una vela con un mensaje oculto Esta vela, ideal para regalar Ahora, vamos a ver cómo se revela el mensaje Encendemos la, la vela Y tenemos que esperar un poquito A que se vaya fundiendo esta capa superior que es lo que tiene la cera de soja Se va a fundir la capa superior de, de cera Y aquí empieza a verse ¿Veis? Bueno, curiosamente parece un muñeco de nieve Esta, esta vela no, no pretendía eso Pero bueno, poquito a poco Vais a ver que se está revelando el mensaje Aquí lo tenéis Y bueno, tenía que haber eh, adornado antes la vela Pero lo hago ahora con cuidadito Simplemente le ponemos un lazo Si queréis eh, También podríais haber dejado el tarrito tal cual Nada, le hacemos un lacito Sencillo Ahí, que se es que escapa un poquito el lazo Ahí, apretamos un poquito Ahí, a ver ahora Ahí, apretamos y... Ya nos queda nuestro lacito. Y nuestra vela. Pues bien. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado esta vela. Y por supuesto. Muchas gracias. Y chao.